Buenas a todos, bienvenidos al directo de Pensactive, de repaso de Arduino y electrónica básica. Comenzaremos de aquí un ratito, ¿de acuerdo? Mientras seguimos disfrutando del Pentacorn Quest del gran McLean. Buenas a todos. Uh, bueno, lo primero, a uh, confirmarme que veis todo correcto, que me podéis oír bien, que no la he cagado, ¿vale? Porque es complicado, más complicado hacer un directo en YouTube de lo que yo me imaginaba. Así que confirmarme, pues, que eso, que veis todo, que me podéis oír bien, que se ve en la pantalla, ¿vale? Confirmarme. Y si no me oís nada, pues a ver qué hacemos. Vale, perfecto. Por aquí parece que sí, que todo se oye y va bien. Bueno, os explico un poco la idea del directo. Lo primero, bueno, ya veis que uh, lo estoy haciendo en castellano principalmente porque el canal... Pues bueno, tiene bastantes suscriptores de Latinoamérica, entonces como luego lo colgaré, pues nada, que quede para cualquiera, pues o que luego lo quiera consultar, pues es poder llegar a un poco más, más de gente, de acuerdo. Bueno, la idea del directo, bueno, primero ya se aviso que puede pasar de todo, vale, es el primer directo que hago, con lo cual no tengo ni idea de si irá bien o no. Esperemos que sí, esperemos que no reviente nada. Que todo funcione como tiene que ir. En principio me parece que la cosa aguanta. Pero bueno, ya. ya veremos qué ocurre, ¿vale? O sea que si revienta algo, si me pongo nervioso. un poquito de paciencia. Bueno, lo que os comentaba, la idea va a ser. Um, como este es un repaso de Arduino. Intentar hacer algo muy sencillito, ¿vale? Haremos lo típico que siempre enseño en las clases, que es lo básico un simple LED que se encienda y que se apague desde que lo montamos, de hecho no solo desde que lo montamos, sino ya podéis ver la, la pantalla que utilizo, que he utilizado ahora en las clases de Arduino, desde que hacemos el esquema, ¿vale? el esquema simple, luego pasando por la tapa por el Tinkercad para diseñar lo que sería el, la protoboard, la protoboard como no tenéis eso, ¿no? no tenéis seguramente el material electrónico pues por lo menos que podáis hacer la parte así un poco simulada con el Tinkercad y luego si da tiempo que espero que sí, pues incluso mmm, yo físicamente coger el material y hacer pues, lo que se ha hecho en el simulador del Tinkercad pues hacerlo físicamente ¿no? en, en la protoboard, a ver también si el material que tengo preparado vale, con el móvil y tal pues si sí funciona, ya, ya lo veremos bueno pues vamos a ello, ¿vale? lo primero veis en pantalla, sí, si alguien no lo ve que me lo diga el como comentaba antes el programa que utilizamos para que he estado utilizando últimamente para hacer las simulaciones de un esquema un esquema electrónico el circuit js os recuerdo cómo llegar aquí ¿vale? ah, por cierto ah, os aviso un par de cosas Voy a intentar que este directo sea un poco interactivo, ¿vale? Os voy a ir pidiendo a vosotros mismos y que me digáis por el chat pues una serie de pues pues que os voy a preguntar, oye, ¿qué pongo aquí? Algo falla, qué es lo que no falla. vale, Que sea un poquito un poco interactivo y que me vayáis diciendo como si estuviéramos en clase, ¿vale? Lo que si alguna cosa no está bien, pues os lo preguntaré, o de hecho ahora mismo el circuito, vamos a intentar hacerlo entre todos os comentaba ah, recuerdo cómo llegar a la página supongamos vale estamos, en la, estamos directamente en el google si nos vemos llegar si buscáis simplemente circuit js enseguida lo encontráis vale esto es una página que se llama así circuit js y recordad que cuando creáis un circo, mejor dicho cuando cargáis la página lo que os saca primero es una simulación de un circuito que viene por defecto recordad que esto no tiene un file new entonces lo que hacíamos era simplemente pues arrastrar eliminar todo con suprimir vale ya está aquí queda esta parte porque esto es una gráfica vale, Del, en el tiempo vale. si tenemos algo que queremos simular en el tiempo o visualizar en el tiempo pues cuando llego a esta parte de aquí simplemente la arrastro porque no me me molesta ahora para visualizar tengo una hoja en blanco completamente. Entonces, vamos a simular, vale, primero lo que sería crear un circuito, el esquema de lo que sería el, el, un LED conectado en Arduino, vale, en un pin del Arduino, para encenderlo y apagarlo. En momento, como no tenemos aquí, esto es electrónico, aquí no tenemos Arduino, qué elementos se os ocurren que podemos poner para simular este circuito, para simular un LED. Con un pin digital, ¿vale? Con un pin que le envía que se encienda y que se apaga. ¿Qué elementos añadiríais ahora mismo? ¿Vale? Decidme elementos, eh, condensador, resistencia, eh, algo. ¿Qué, ¿Qué es lo que pondríais aquí? Decidme en el chat si, algunos de los elementos que iríais poniendo. Venga, un poco. ¿Qué pondría aquí? Lo primero de todo, si tengo que poner un LED, vale, lo primero, como mínimo, poner un LED, ¿no? Recordad para poner un LED, draw, el LED lo tenemos en. en ¿Dónde tenemos el LED? Ya no me acuerdo, hace tanto tiempo. Uh, ya no me acuerdo dónde estaban los LEDs en el menú. Vale, aquí tenemos un LED, o pulsar la vez, al LED, ¿vale? vale por aquí comentan un potenciómetro led, vale led efectivamente potenciómetro sería si quisiéramos controlar intensidad de momento simplemente vamos a hacer o está encendido o está apagado con lo cual más que un potenciómetro necesitaremos como mínimo la resistencia que lo proteja, ¿vale? Acordaros que un LED necesitamos una resistencia para que proteja la intensidad que le llega, porque si no le ponemos intensidad, eh, una resistencia, pues entonces le llega demasiada intensidad y petaríamos el LED. Por lo tanto, lo primero, hemos dicho LED, ¿vale? Por lo tanto, um, estaba en Outputs and Labels, Add LED, vamos añadir el LED. Recordad, la manera de añadir un LED es arrastrando, principio y final, ¿Vale? voy a apretar escape simplemente para salir de la herramienta de añadir componentes y pongo un momento encima para recordaros el sentido que es importante, ¿vale? el sentido donde tenemos la línea me marca la parte negativa, ¿vale? por lo tanto esta banda de aquí será la parte negativa, ¿Vale? por aquí ya móvil me dice una resistencia efectivamente, Agustín Pereira perfecto batería, ¿vale? uh, os continuar vale el, esto sería la parte negativa es importante recordar que un LED tiene polaridad no es lo mismo ponerlo de una manera que ponerlo de otra con lo cual necesitamos tener muy claro vale en el esquema electrónico cuál es la parte positiva esta banda de aquí y cuál es la parte negativa vale vamos a poner la resistencia uh, draw una resistencia vale y pongo la resistencia ¿Vale? La resistencia puedo ponerla o bien en la parte positiva o en la parte negativa. Me da igual. Mientras luego complete el circuito teniendo en cuenta la polaridad del ¿vale? donde he conectado los componentes y si sea coherente, me da igual en qué parte lo conecto. Por último necesitaremos una batería. ¿vale? Ponemos. Acordaros que ponemos este en concreto, el del voltage source de dos terminales. Y acordaros también, la manera en que lo hacíamos era de abajo arriba, arrastro primero vale, en el orden desde abajo hasta arriba, simplemente por la comodidad de que si lo hago así, ya tengo en la parte de abajo la parte que representa negativa de la batería y arriba tengo la parte que representaría la parte positiva. ¿vale? Evidentemente podría haberlo hecho al revés, ¿vale? podría haber hecho de abajo arriba, lo que pasa es que en este caso lo que tendría es aquí la parte negativa y aquí la parte positiva, ¿ya? simplemente que se tenga esto en cuenta. Vale, elimino este que no lo necesito. Vale y uh, pregunta la parte de arriba que es la positiva, ¿dónde la conecto? La conecto a esta parte de aquí o la conecto a esta parte de la resistencia? ¿Dónde la conectaríais? ¿Vale? Recuerdo cuál es la parte negativa, esta es la parte negativa, esta es la parte positiva. Por lo tanto esta parte de arriba que es la parte positiva de la pila, ¿dónde la conectaríamos? No veo respuestas, no sé si es que nadie se atreve o es que el delay del chat es muy alto. Bueno, conectaríamos, vale, exacto, la parte positiva. Vale, eso es que el, el delay de la, del chat es alto, eso ya, ya lo he visto, que es bastante, bastante alto. Perfecto, vale, la parte positiva de la pila ya la tengo conectada a la parte positiva del LED que está protegida por la resistencia. Y ahora lo único que me queda es completar el circuito, vale, W vale acordaros para hacer un cable para conectar con la W ya tengo suficiente vale pues W y completo el circuito vale ya tenemos el circuito completado muy bien um, vale por aquí comentabais a cualquiera da igual Recordad que en este caso sí que la parte positiva de la pila es importante que esté conectada a la parte positiva del LED, porque si no el LED no se encenderá, ¿vale? Recordad que si no, no tendremos, no se encenderá, porque es, tiene polaridad el LED. Vale, ya tengo conectado. Um, os recuerdo también, este programa representa con una animación, así o, bien, o más rápido o más lento, lo que es la intensidad que está pasando por el circuito. ¿vale? Si pasa más intensidad, la velocidad que representa, la velocidad animada, es más rápida. Si pasa menos intensidad, la velocidad animada es más lenta. nos ¿No parece que esto es un poquito muy lento, que va excesivamente lento y el led se está encendiendo todo lo que podría encenderse. ¿Hay algo por aquí que cambiaríais? Por aquí veo delay de medio minuto, caray, pues nada, pues me espero, paciencia. Vale, vuelvo a lanzar la pregunta, me parece que... Este LED se está encendiendo demasiado poco y esta representación de la intensidad me parece excesivamente lenta. ¿Cambiaríais algo del circuito? Vale, la resistencia. Vale, exactamente qué. Vale, quiero un poquito más de detalle. Vale, el valor de la resistencia. ¿Qué valor pondríais en la resistencia? ¿Con qué valores estamos jugando normalmente en clase cuando queremos proteger un LED? desde Arduino, por cierto no lo he dicho, os recuerdo cuando ponemos una fuente de alimentación en este programa por defecto ya es de 5 voltios por eso no he cambiado nada porque ya es la alimentación que me da un pin del Arduino con lo cual no tengo que cambiar nada para representar lo que hacemos en clase, vale perfecto, Moving dice 220, perfecto, Vale, 220 es un valor adecuado para 5 voltios Hoy no veremos el por qué, pero en la siguiente sesión probablemente sí, ¿vale? Mi intención es hacer otra sesión seguramente el miércoles, ya lo acabaré de confirmar, pero... Uh... Ya comentaré en la próxima sesión, ya profundizaré un poco más de dónde sale por qué estos 220, con lo que he explicado en clase ya, de, ya deberíamos ser capaces de entender por qué una resistencia de 220 o 330 es adecuado para este circuito y no otra menor o mayor, de acuerdo, de momento 220, perfecto, vale, ok, y fijaros que ahora ya la representación de la intensidad pues ya es más, mmm, más rápida. Os recuerdo que el hecho de que esto se mueva más rápido o más lento no representa la vida real, ¿vale? La vida real no es que los electrones se muevan más rápidos o más lentos, simplemente es la manera que tiene esto, ¿vale? De, de hacer visual que se vea pues, la, la intensidad. Pero el concepto exactamente de intensidad que haya más o menos es cantidad de electrones en un... ¿Vale? en un fajo de, de cable por así decirlo vale no es velocidad no es que vayan más lentos o más despacio o más rápido eso que os quede claro simplemente una, ¿vale? una manera de representarlo vale pues ya tenemos el circuito lo que sería la representación mm, una pregunta a lo mejor es un poco no acabáis de entender lo que quiero lo que quiero preguntar pero intentad pensar qué se os ocurre que podríamos poner en este circuito para simular lo que sería en la programación de Arduino, encender y apagar. ¿Qué podríamos hacer ahora mismo sabiendo que no tenemos aquí un Arduino que podamos poner ni podemos programar enciende tu apagate? Pero si tuviéramos que hacer electrónicamente algo que encienda y apague el circuito, ¿qué es lo que pondríais? Me pongo aquí un momento. Para daros una idea. A ver. No encuentro aquí lo que estoy buscando. Vale, sí, en este menú. De este menú, ¿qué podría? ¿Qué pondríais, Exacto. Uh, Move para ahí ha dicho un 555. Sería una manera, pero un poco rebuscada, ¿vale? Ahora estamos haciendo cosas mucho más sencillas, ¿vale? De momento vamos a hacerlo manual, ¿vale? Vamos a hacer una representación manual. Es una muy buena idea, ¿vale? Se podría hacer con 555, lo que pasa es que es complicar un poco más el circuito. ¿vale? De momento vamos a hacerlo simple, vamos a añadirle un simple interruptor, un switch, ¿vale? Con la S. De momento lo voy a poner fuera y luego ya lo pondré en el circuito, ¿vale? Entonces, ¿dónde pondríais el, el switch? De hecho, el, se pueden poner en muchos sitios, ¿eh? Pero ¿dónde lo pondríais? Si tuvierais que hacerlo y yo no estuviese para ayudaros, ¿dónde lo pondríais? Una idea. Bueno, de momento. Alguna ¿vale? manera donde lo podríamos poner. ¿vale? Después de la pila, exacto. ¿vale? Después de la pila. Efectivamente. Lo que voy a hacer es, simplemente, esto lo pongo aquí. El programa este, recordad que es un poco limitado, no puedo mover los componentes con toda la libertad que uno querría, ¿vale? Hay que ir arrastrando uno a uno. Bueno, es una inconveniencia que tiene, pero funciona, ¿vale? Sirve para el caso. Vale, tendríamos, Esto sería lo que sería el resultado de hacer un digital write a high, ¿vale? digital write 1, ¿vale? encendido, y ahora si pulsara, si pulso pues sería el equivalente a digital write a, a 0 o a low, ¿Vale? esto sería lo que sería la representación y, y el, del esquema, ¿vale? lo que es el esquema electrónico. Vale, vamos a pasar al Tinkercad, ¿vale? lo que quiero ahora es pues, pasar de lo que es el esquema, ¿Vale? con los componentes, simplemente una pila, más que una pila, ahora sí que pondremos el Arduino, vale porque el Tinkercad sí que me lo permite, vale la resistencia, el LED, y ya haremos la programación en Tinkercad. Antes de nada, ¿alguna pregunta? Me imagino que no, porque esto es muy sencillo, pero ¿alguna pregunta? Yo voy pasando al Tinkercad, pero si tenéis alguna pregunta, me lo decís por el, por el chat. ¿Vale? Mientras tanto, también el Tinkercad... ¿Lo estáis viendo? Sí, lo estáis viendo, vale. A ah, recordaros el Tinkercad, todos lo habéis usado, vale, Tinkercad, hay que hacer un sign-in, lo voy a hacer con la cuenta de Google. Vale, no recuerdo con qué cuenta estoy ahora, vale, con la de Pensactius, creamos un diseño nuevo. Y no quiero 3D, obviamente, con lo cual fuera de aquí. Lo que quiero es, ¿vale? Circuitos. Y ahora sí, creamos uno nuevo. Vale, ahora que ya tengo el circuito, o mejor dicho, el, el, la parte de circuitos de Tinkercad. ¿Qué necesito? ¿Vale? ¿Qué componentes añado para representar este circuito, ahora ya sí con arduino, ¿eh? ahora ya sustituimos la pila y el interruptor por el arduino lo que será la programación pero ¿qué necesito aquí para hacer el mismo circuito que tenemos en el esquema mientras lo primero que voy a hacer es cambiar el nombre a esto además qué pila, como ahora sí que ya quiero. Vale, yo me comento una pila. Como aquí sí que ya lo que quiero hacer es el circuito con el Arduino, ¿vale? Para hacerle la programación. Sí que, repito eso, en lugar de poner pila más interruptor, aquí sí que pondré ya. ¿Vale? El Arduino, ¿vale? Por aquí, perfecto. Arduino, LED, resistencia. Resistencia, placa board, efectivamente, ¿vale? Necesitamos. ¿Vale? Eh, repito, Arduino. A uh, protoboard, al uh, LED, vale, el LED y resistencia, vale, uh, me habéis dicho, la sí, el, ¿vale? el Arduino, la resistencia, la protoboard, ¿vale? los cables que los iremos haciendo, evidentemente, a medida que vayamos haciendo, y evidentemente el LED. Vale, la resistencia ¿dónde la pongo? ¿La pongo aquí o aquí? Vale, os recuerdo, esta es la parte negativa, esta es la parte positiva. ¿Dónde pongo la resistencia? alguno. Vale, efectivamente. Stereo gamer modic, perfecto, indiferente. Vale, ah, os he comentado antes, vale, ya lo hemos visto muchas veces en clase, vale, veo que los que vais a conmigo, vale, esto lo vais teniendo claro. Bien, esto significa que voy haciendo bien la faena. Efectivamente, da igual, si lo pongo en la parte negativa o en la parte positiva, mientras, repito, la, sea coherente con el circuito. Para ser coherente con lo que hemos diseñado en la parte esquemática, voy a poner la resistencia en la parte positiva. ¿vale? Porque es lo que hemos puesto en el, en el esquema. Por lo tanto, en la parte positiva, ¿vale? en el ánodo, es la parte positiva. Luego veréis, cuando lo veamos en físico, acordaros, esta es la parte que tiene la, la pata más larga del LED. Vale. Pues si esto ha de ir a la parte positiva, el, irá al... Al pin, ¿vale? Vamos a ponerlo en un pin cualquiera del Arduino. Vamos a ponerlo, por ejemplo, en el pin número 4. y si es que lo hago bien. Pin número 4, ¿vale? Del Arduino. Dejo el color verde, como esto es un cable de, ¿vale? De encender o apagar, de programación. Lo dejo en este color, ¿vale? Y lo último que me quedaría, esto llevar a la parte negativa, ¿vale? De aquí a la parte negativa. ¿Vale? ¿Me falta algo más? ¿Con esto, si luego lo programo, esto ya, ya irá? ¿O me falta algo? Vale, efectivamente, ¿vale? Me falta conectar en la parte negativa, vale, perfecto, vale? Veo que los que hacéis clase conmigo lo tenéis muy claro también, ¿vale? Negativo de un GND cualquiera de Arduino, pues hay que conectar la parte negativa, ¿vale? Y ahora sí, ahora ya tendría lo que sería el circuito completo. Ahora solo me queda la parte de programación. Voy a hacerla todavía dentro del Tinkercad, ¿vale? Vamos a la parte de code. Y de hecho, vamos a hacerlo incluso primero con la parte de bloques para que veáis la relación entre los bloques y lo que generamos luego en Arduino. Y de hecho, también para que veáis una pequeña particularidad, si no vamos con un poco de cuidado. Ah, cuando en Tinkercad creamos ¿vale? un circuito con Arduino, normalmente eso al crearlo con Arduino, ya automáticamente ya nos crea un programa ¿vale? de encender y apagar. De hecho, ya tenemos aquí un programa, ¿vale? Encender y apagar. A high, ¿vale? Delay de un segundo, a low, delay de un segundo. ¿Vale? Teóricamente, pues uno podría pensar, sí, pues mira, ya lo tengo hecho, ¿no? Pues ya, ya estamos, mira, cogemos fuera código, comenzamos simulación. Y ahora, ya estamos. Ya está hecho, no hay que hacer nada. Y vemos que nos enciende. Um, ¿Por qué nos enciende? Voy a mirar un momento la parte en la que se ve con programación, vale, bloques más texto, que veamos qué es lo que ha generado y a ver si alguien es capaz de decirme qué es lo que pasa, por qué esto no funciona, porque cuando le doy a simular, esto no se enciende y se apaga, alguien lo ve, ¿Alguien ve, mirando sobre todo la parte generada, qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué esto no funciona? El circuito, ya os digo, vamos, yo diría que está bien. Vale, efectivamente, ¿vale? El Joel ya ha visto que el, el pin está mal. ¿Vale? Por eso he querido que vierais la parte de bloque, porque no os fijéis nunca de las cosas que vienen ya prehechas porque no sabemos normalmente si no conocemos bien el detalle no sabemos lo que hacen con lo cual yo por eso insisto mucho en la parte de programación hay que saber en todo momento qué es lo que hacemos vale paro la simulación y el problema está en que el pin está mal voy a cambiarlo de momento en la parte de bloques para que veamos qué es lo que nos hace y de hecho lo que voy a hacer es también fuera todo siempre os digo muchas veces que comencemos de cero, que no empecéis a remenar, empezad de cero, porque así tenéis muy, muy claro todo lo que estáis haciendo desde el principio. Pues lo que yo necesito es coger, ¿vale? Coger un pin, ¿cuál pin? El que tengo conectado, ¿vale? Recordad, el que tengo conectado es el 4, por lo tanto, nos vamos al pin número 4, yo lo que quiero es el pin número 4, ponerlo en alto, ahora hacer una espera, vamos a hacer... Para hacer un poco variado que se encienda, pues, no sé, un segundo y que se, se apague pues, 0,5 por ejemplo, ¿vale? Para que haya una diferencia y que no sea siempre lo mismo, ¿vale? Pues un segundo que esté encendido. ¿vale? Esta espera es para yo poder ver que efectivamente el LED está encendido. Ahora lo apago, output set uh, pin el 4 también apagado. 4 apagado. Uh, apagado, si no lo apago, evidentemente no haremos nada. Vale, pregunta. ¿Con esto ya estoy? ¿Me falta algo para poder ver que efectivamente se encienda y se apaga? Vale, efectivamente, vale Joel comenta necesito otro delay más porque si no paso de apagar a encender otra vez muy rápido, ¿vale? Acordaros el loop, cuando llego al final vuelvo otra vez al inicio, con lo cual si no le pongo otro delay no vamos a ver que se haya apagado el led porque lo hace este apagar y encender de la siguiente iteración del bucle, lo hace tan rápido que no lo vemos, con lo cual otra vez, control, una espera, vamos a ponerle aquí... 0,5 simplemente para hacer medio segundo, vale, fijaros cómo lo traduce, el 1 segundo lo traduce al delay 1000 que esto ya lo tenemos, ya lo conocemos y el 0,5 pues delay a 500, ¿vale? 500 milisegundos, acordaros que la unidad del delay es de milisegundos, vale perfecto, pues ahora esto ya debería de funcionar, vamos a verlo si es verdad, apagamos la quitamos la parte de código, comenzar simulación, Vale, en principio, pues perfecto, esto ya tira perfecto, ahora sí. Como siempre, eh, la simulación, bueno, estos tiempos son un poquito de aquella manera, ¿vale? Porque evidentemente hay sobrecarga del programa, no es una simulación perfecta, ¿vale? Está encendido de un segundo, medio segundo, bueno, eh, deja un poquito que desear. Uh, pero sí que está haciendo lo que tiene que hacer, ¿vale? Vamos al code... Um, Fijaros una cosa es importante ver la parte del código porque la parte de bloques no vemos algo que es esencial que es la parte de inicialización en este programa que estemos haciendo para poder controlar el pin 4 y que se vea bien la, el led encenderse y apagarse, tenemos que decirle ¿vale? que el pin que vamos a utilizar es una salida porque estamos enviando energía desde la placa hacia afuera hacia el led para poderlo encender o lo va a apagar y en la parte visual este pin mode no lo vemos y eso es importante si eso no lo conocemos o no lo vemos pues mmm, el programa no funcionará vale de hecho si lo quito no, que no me dejará tengo que pasar a la parte de texto si quiero el pin mode vale es, pues vamos a ver cómo, se, cómo queda Vale, fijaros que se enciende poco y se enciende poco porque como no está configurado lo que necesita configurar Arduino para decirle que es una salida, internamente hay una serie de elementos electrónicos en los pines que cuando no le decimos si es una salida o si es una entrada, pues mmm, la salida es indeterminada ¿vale? y haces cosas raras, ¿vale? con lo cual siempre que hacemos un circuito con Arduino y vemos que un LED o lo que sea tiene un comportamiento extraño. Lo primero es asegurarnos que en el setup tenemos bien inicializadas pues, la, los pines, ¿vale? De manera correcta. Vale. Visto esto, yo ahora lo que quisiera hacer, si no hay ninguna duda, que me lo, ¿vale? Decírmelo en el chat, como siempre, si hay alguna duda. Lo que quiero ahora es hacer este programa, hacerlo en Arduino, pero desde cero. ¿Vale? Voy a minimizarlo. Vosotros no lo habéis minimizado porque tengo configurado esto de una manera diferente, pero lo que voy a hacer ahora es desde el Arduino, ¿vale? Desde Arduino hacer el mismo código, pero con una particularidad, siempre que hacemos un código nuevo, un sketch, ¿vale? Un archivo, archivo nuevo, lo que hace es que ya genera una plantilla mínima para hacer un código de Arduino. Pues lo que vamos a hacer es que lo voy a borrar todo, absolutamente todo también porque nuevamente quiero que mmm, tengáis muy claro todo lo que hacéis desde cero y el, la parte esta de que ya viene hecha quiero que veamos el por qué um, pone lo que hay vale y para qué sirve. Eh, lo primero mmm, que vamos a hacer ¿vale? es pensar qué necesitamos vale para un programa que, de arduino que funcione qué partes necesitamos pues recordad que un programa de arduino cuando encendemos el arduino, cuando la ponemos en el USB, lo alimentamos, etcétera, se ejecutan dos partes, ¿vale? la manera de comportarse de un programa de arduino siempre es que ejecuta dos partes de código, la primera es una parte de código que ejecuta una sola vez, que eso va en una función llamada setup y cuando finaliza esa parte de código va a ejecutar continuamente, ¿vale? Otra parte que ejecuta, ¿vale? En un loop, en, una, en un bucle, que ejecuta continuamente. Eso después de ejecutar la parte del setup. Por lo tanto, necesitaré esa parte de código también, la parte del, del loop. ¿Vale? Perfecto. Por aquí Quantum Motion ya me dice que necesito el void setup, el void loop. Vale, efectivamente, ¿vale? Voy a ir un poquito más despacio, ¿vale? Necesito dos funciones. ¿vale? Efectivamente, necesito la función setup, la función de loop. Mm, lo que pasa es que tal como lo pongo así, evidentemente esto está incompleto, me faltan partes, ¿vale? Me faltan. Setup y loop son las dos funciones, ¿vale? Quiero mm, entrar un poco más en detalle en lo que son las funciones, porque no he detallado demasiado en las clases lo que son las, eh, las funciones, ni por qué las utilizamos, ni por qué las llamamos de una manera o de otra, ¿vale? Entonces, repito, estos son funciones. A, la, a todas las funciones necesito decirle varias cosas, necesito decirle primero qué parámetros necesita para funcionar, los parámetros son una serie de variables que yo le paso para decirle pues que las utilice dentro de la función si necesita hacer una serie de operaciones, como en este caso no voy a poner o no necesito parámetros, no necesito nada que calcular, lo único que necesitaré es decirle que comienza mi lista de parámetros, pero no hay ninguno, ¿vale? no, no recibo ningún parámetro, por lo tanto la lista de parámetros está vacía, por lo tanto cierro con el paréntesis cerrado la, um, la lista de parámetros que voy a utilizar porque no voy a utilizar ninguno, no necesito nada y abro llaves para decirle que comienza ahora un bloque de código y cierro llaves que ahora ¿vale? el editor ya me las cierra automáticamente. Vale, por aquí veo, a algunos me decís que necesito define, etcétera, será el siguiente paso, ¿vale? Antes de defines, etcétera, ¿vale? Que ya recordaré para que utilizábamos los defines, pero para que veáis que no es obligatorio, ¿vale? Los defines los utilizamos como una ayuda para nosotros, pero puedo pasar sin los defines, ¿vale? Pero no puedo pasar sin setup y sin loop, ¿vale? Es lo mínimo que necesito, vale, Lo mismo ahora en loop, ¿Vale? Necesito decirle la lista de parámetros que necesitará, como no voy a utilizar ningún parámetro porque no necesito calcular nada externo pues ah, está vacía, cierro el paréntesis de la lista de parámetros, abro llaves para decirle que comienza el bloque de código y cierro llaves para decirle que aquí es donde acaba los, los, el código, el bloque de código que utilizaré para el loop y me falta todavía una cosa tanto en el setup como en el loop y es decirle el tipo de el valor que devuelve la función ¿esto qué es? las funciones, vale yo puedo hacerme una función por ejemplo que calcule la suma de dos números yo la puedo llamar suma que reciba dos números un entero a y un entero b y que me devuelva el resultado de hacer a más b este valor que devuelvo le tengo que decir, como en todos los programas que hemos estado haciendo, el tipo de ese número que devolverá, si es un int, si es un float, si es un char, ¿vale? Que los hemos visto. Para decirle que no voy a devolver nada, que no voy a devolver nada porque no necesito devolver nada en la función, le digo que el tipo es void, ¿vale? Void es para decirle el tipo del valor de retorno en este caso y este tipo es nada, ninguno, vacío, ¿vale? Porque no voy a devolver nada. Si devolviese, como he explicado antes, el valor de una suma y esa suma fuese de dos enteros y el valor devuelto fuese, de, fuese entero también, le tendría que decir oye, el tipo del valor devuelto es un int, ¿vale? Pero, repito, como no devolvemos nada, le digo... Void para decirle que el tipo, ¿vale? Repito que esto es el tipo del valor que devuelve la función. Void. Y lo mismo en el loop. ¿Vale? Por lo tanto, ahora sí que ya tengo el esqueleto mínimo para que funcione un programa en Arduino. Si yo ahora le digo que compile, ¿vale? Verificar. Compila programa. Y compilado. ¿Vale? Es lo mínimo. ¿Vale? Esto es un programa que no hace nada en absoluto, pero es un programa correcto y de hecho muchas veces un programa así vacío es útil, vale un programa me habréis visto alguna vez coger un programa así vacío pues primero para probar si la placa funciona, si es capaz de enviar un programa aunque sea vacío desde el ordenador hacia la placa quiere decir que la placa funciona, por lo menos es capaz de recibir mmm, eso, la, la carga de un, de un programa y a veces también porque igual como sabéis un programa en Arduino se queda una vez que lo hemos llevado al Arduino se queda ahí, ahí ejecutándose con lo cual si por lo que seamos hemos puesto un programa que hace que tenga comportamientos raros y que se vuelva loco pues le ponemos un programa vacío, lo subimos y así restauramos Arduino a la configuración inicial que es no hacer nada en absoluto. Vale pues ahora que ya tengo el setup Mm, voy a hacer sin entretenerme ya mucho más lo que es el programa, ¿vale? Ya haríamos el pin mode, pin mode de él, recordad que el, el, el pin al que estaba conectado, era el al 4, es una salida, por lo tanto, output, recordad que esto ha de estar en mayúsculas, ¿vale? Arduino, de hecho, más que Arduino, el lenguaje de programación que utiliza Arduino, que es C ⁇ distingue mayúsculas de minúsculas, por lo tanto, Output mayúsculas, ya estoy, no necesito poner nada más, y ahora lo siguiente en el loop, ahora sí, el encender el, el led, digital write, ¿Vale? digital porque estoy utilizando uno de los pines digitales, vale, por lo tanto, digital write, lo que quiero es poner, como me dice el filtro gamer, vale, el número 4, a high, vale, pues en alto, Recordad que esto también es equivalente a hacer 1, vale, es lo mismo, high o 1 en el caso de Arduino, high en este caso sí que es particular de Arduino, vale, es algo que precisamente es un define, si no recuerdo mal, es como lo tiene implementado Arduino por dentro, pues que es un define a 1, vale, y ahora... Um... Aquí me pregunta. Vale, aquí. Quantum Motion me dice que podríamos poner un define y cambiar el 4 por el nombre, efectivamente, que es lo que haremos ahora a continuación. Vale, en lugar de poner el 4 en todas partes, pues nos hacemos un define, ¿vale? un, un alias. ¿vale? A mí me habéis oído decir que es como un alias, ¿vale? Porque me permite eso, asociar una palabra a un número. Vale, de momento sigo con los, con los números a mano y ahora haremos el define, ¿vale? el delay pues hemos dicho estaremos encendidos un segundo y apagaremos uh, durante medio segundo, por tanto digital write ahora de 0 a low, un delay de 500 si no recuerdo mal y ya tendríamos el programa, ¿vale? es lo mismo que hemos hecho antes pero lo que quería incidir sobre todo es en esta parte, del crear el setup y el loop. Porque muchas veces os pasa que sin daros cuenta empezáis a borrar, os elimináis un paréntesis, elimináis algo, o ponéis por aquí, por lo que sea, con el copy-paste, ¿vale? Las manías del copy-paste, copiáis, ¿vale? El, el loop os sale duplicado, os olvidáis un void, no sé qué. Cosas importantes: solo puede haber un void setup y un void loop en todo mi programa, no puedo tener dos setups y dos loops, ¿vale? eso es importante, principalmente porque C++ no permite que haya duplicidad en el nombre de funciones ni de variables, ¿vale? por lo tanto si yo, hago, si yo tengo aquí otro void loop, intento compilar, vale pues me dirá que me vaya a hacer gárgaras ¿Vale? Me dice redefinition of void loop, ¿vale? Me está di diciendo void loop ya lo has definido y ahora lo estás redefiniendo, y eso no puede ser, ¿vale? Por lo tanto, esto de aquí, fuera. Vale, y ahora por último, ahora sí, ya podemos hacer el define, ahora primero confirmar que esto está bien. Vale, compilado, perfecto, ningún problema. Pues ahora sí, ahora ya podemos hacer el define. Uh, vamos a llamarle, por ejemplo, a LED pin, ¿vale? Los nombres, siempre intentad que sean descriptivos, ¿vale? Que nos sirva para, para luego poder leer bien el programa, que es para eso que hacemos las, las lecturas correctas. Y ahora este 4, fuera. No, LED pin no, LED pin este 4 también. Vale, y veo por aquí. A, a alguien por aquí ya me lo había dicho, quizá. No sé si os habíais dado cuenta, pero tenía mal uno de los pines en el Digital Write. ¿Vale? LED PIN y este de aquí no era un 0, esto era un 4. ¿Vale? A pesar de que me hubiera dicho que estaba bien, esto era un 4. Y ahora poniendo el define, esto de aquí no me habría pasado. Porque como ya tengo LED PIN a 4, poniendo donde necesite ese 4, poniéndole LED PIN, pues él automáticamente ya lo sustituye por un 4. Voy a ir un pequeño paso más allá, esto es algo que no he explicado, que es alternativas del define, porque esto ya, repito, es un concepto avanzado que para lo que hacemos nosotros no necesitamos afinar tanto, pero el tema de los defines mmm, en C++ como que no, no es buena costumbre, porque estrictamente el define no forma parte de lo que es el compilador y aquí repito ya me estoy metiendo en un área un poco más avanzada pero para que lo entendáis, si yo utilizo este define y aquí en lugar de 4 le pongo una cosa diferente se lo tragará, cuando le haga compilar se lo tragará a pesar de que luego yo lo utilice en un sitio en el que no tenga sentido, entonces lo ideal en C++ es utilizar como si fuera una variable pero que no lo es ¿vale? Por ejemplo, si quisiéramos hacer una variable le diríamos int led pin 4 y esto me crearía una variable, pues esto ya sería un paso un poquito mejor y de hecho pin sería led pin igual a 4, ¿vale? por aquí me han, me han dicho... El... <risa> efectivamente por profesor RetroMan me dice el define code smell, efectivamente los defines nunca se deben utilizar pero esto ya repito, estamos entrando ya en áreas muy, muy más complejas, entonces con int, led pin igual a 4 y punto y coma que si no me dirá también que me vaya a hacer gárgaras, mm, ya damos un pasito más allá, por lo menos si yo utilizo por aquí el este 4 en un lugar que no debería, el compilador me avisará, me dirá, oye, este LED pin mm, estás haciendo algo con él que no toca. Pero es más, todavía lo podemos mejorar más porque este pin no va a cambiar, no es una variable realmente, no es algo que yo luego más adelante le vaya a cambiar el valor, con lo cual lo ideal sería hacerlo constante, decirle voy a hacer una variable constante que es el spin y le asigno el valor número 4 y así incluso el compilador puede hacer algunas optimizaciones a lo mejor sí a lo mejor no depende un poco también del programa etcétera y repito que me estoy metiendo ya en temas un poquito avanzados no en clase esto no lo vemos pero bueno aprovechando pues eso no el directo y, y bueno pues vamos a hacer cositas un poquito más nuevas un poquito más avanzadas que no vemos en, en clase y es más el Arduino me he dado cuenta de que permite expresiones un poquito más avanzadas todavía, como son el cons... Ah, al menos me lo permite en otros compiladores. El expression ¿vale? Cons.exper. En principio creo que lo permite también. Esto ya también es a meterme ya en un tema más avanzado. Voy a ver si me compila. Creo que sí. En principio se lo traga. ¿vale? Cons expert ya sería mmm, Bueno, ya el afinar un poquito más todavía. Porque hay una diferencia, no voy a entrar entre cons y cons expression ¿vale? Porque esto ya también sí que ya es muy avanzado y para lo que estamos haciendo no vale la pena. De momento, lo dejo así. Y con esto ya tendríamos el programa completo. Bueno, llegados aquí, sí que me gustaría ver si funciona pasar a parte física, ¿vale? Lo que voy a hacer es he montado una infraestructura con el móvil para que me haga de cámara, poder ver ¿vale? físicamente el, el, ¿vale? lo, que es, lo que tengo yo en mi, en mi mesa, a ver si funciona, a ver si, si sale todo bien, vamos a verlo, Vale, voy a prepararlo, un segundito, dejarme un momento que lo, que lo mire si está todo correcto, como no, no podía salir todo a la primera vale esto sí que no me está funcionando voy a mirar a ver si consigo que funcione reiniciando un momento mi móvil Bueno, mientras se reinicia, ¿alguna pregunta? ¿Algo que haya que aclarar? Bueno, me imagino que no, ¿no? Todo esto es bastante conocido, lo hemos hecho ya muchas veces. En el próximo directo ya intentaré hacer algo un poquito más avanzado, ¿vale? Mirar, veremos tiras de LEDs, eh, sí que en clase hemos hecho ya algunas cosillas con las tiras de LEDs, pero esta vez mi intención es utilizar una librería un poquito más un poquito diferente, hemos utilizado la librería que se llama NeoPixel y encontré una librería hace poco que se llama FastLED que permite hacer cosas bastante más chulas, ¿vale? Eh, sobre todo lo que es transiciones de colores, pues va a ser algo más, primero que lo permite hacer, cosa que el NeoPixel, bueno, se podía pero de aquella manera y va a ser bastante sencillo, así que lo he dicho, ¿vale? en la próxima sesión ya haremos ya cositas con tiras de leds chulas, ah, vamos a ver esto mientras tanto, ¿qué tal, bueno, por aquí me dicen que baja la calidad del vídeo, vamos a ver si esto consigo que funcione bien, si baja mucho la calidad me lo decís porque es posible que al activar la cámara ah, bueno, consuma demasiado ancho de banda y si fuera así pues entonces seguramente lo, lo descartaré. Vale, en principio sí que eso ya parece que funciona, pero repito, si veis que se ve muy mal me lo decís y entonces lo, lo dejaría. En principio, a ver, os activo lo que es la... vale, esto sería, no esto, sino, a ver, ¿dónde está? Uh, aquí, vale. Vale, en principio ya se debería de estar viendo el móvil, pero sí que eso, decidme qué tal, decidme si se baja mucho la, ¿vale? en principio, esta es mi mano. Vale, por aquí el profesor Retomar me dice que cambiando la resolución a 720 sí que se ve bien, vale, bueno yo voy a intentarlo a ver qué tal. Bueno, pues esperemos que sí que se vea todo. Voy a coger aquí mi protoboard. Un arduino. Vale, en principio aquí tengo mi arduino. Y evidentemente hay que enfocar. Vale, uh, antes de nada... Bueno, primero voy a quitar esto. ¿Alguien reconoce esta placa? Porque esta no es con la que trabajamos actualmente. ¿Sabéis, los que hacéis clase conmigo, sabéis esta placa cuál es? Vale, por aquí me dicen que a 1080 que va perfecto, vale, por lo menos parece que no está interfiriendo lo que es hacer la, la retransmisión del móvil con el, con el directo. Vale, esta en concreto es la, la que se denomina, aquí dicen la mini, esta es la que... vale, Arduino Pro Micro. A ver, hay bastante confusión y de hecho mmm, veremos que incluso en el cuando seleccionemos la placa no será coherente, estrictamente esto eh, debería ser un arduino nano, lo que pasa es que luego cuando lo pongamos en el arduino veremos que tendremos que seleccionar arduino pro o pro mini, la razón no sé deciros exactamente el por qué, creo que depende bastante del, um, del bueno porque es chino, porque es un clon chino, al ser un clon chino no lo acaba de identificar bien, entonces bueno por eso... Mm, seguramente no lo detecta como lo tiene que detectar. Pero bueno, esto es un Arduino Nano simplemente porque me es más cómodo. vale la, Una de las principales ventajas es que permite conectar... eso ¿no? Pin pincharlo directamente en una protoboard. Voy a activar la luz del móvil, vale que así como empieza ya a oscurecer un poco, pues cuando yo empiezo a manipular se, se verá igualmente. Bueno, pues um, vamos, a, vamos a ello, vamos a hacer el circuito. Vamos a recordar un momento el circuito como era, ¿vale? el circuito tenemos que hacer esta parte de aquí, ¿vale? si vamos a recordarlo muy rápidamente, simplemente lo que tenemos que hacer es quito la parte del código, vale, la parte de negativo que vaya desde desde el, desde el arduino hacia el negativo de la protoboard, hacia el negativo del led, positivo, resistencia perdón y luego ya al pin, ¿vale? pues esto es lo que tenemos que hacer, pues vamos a la protoboard, y lo primero que voy a hacer es la parte del negativo, ¿vale? Como aquí ya el, el Arduino Nano ya tiene el GND directamente, perdón, ya está pinchado directamente, pues voy a hacerme directamente de GND, aquí tengo un GND, pues un GND directamente, ¿vale? Ojo que esto es el 2, ¿vale? Ya sé que no se ve, ¿vale? Perdonad, ahora lo, ahora lo, lo mostraré, ¿vale? De GND a negativo, ¿Vale? pues Como ya tengo del general negativo, esta parte ya la tengo completa. Ahora lo siguiente, el, voy, a, voy a poner el LED de momento. ¿vale? Pues el LED, aquí tenemos el LED, acordaros un LED, enfoque un momento. ¿vale? Tenemos la parte positiva y la parte negativa. ¿vale? Por lo tanto, al recordad que la, la pata más larga, como os he comentado antes, ¿Vale? la pata más larga sería esta de aquí esta es la que irá a la parte positiva vale y la otra será la pata más corta será la que irá a la parte más negativa con lo cual vamos a ver para hacer el esquema como la, hacer el circuito como lo habíamos dicho si venimos un momento al otra vez al Tinkercad hemos dicho que la parte positiva tendrá que estar con la resistencia vale para que sea coherente con lo que hemos estado haciendo en toda la sesión de momento me voy a poner el LED en una zona cualquiera de la protoboard, ¿vale? y luego haremos que sea coherente, vamos a ponerlo aquí por ejemplo, pregunta, si lo pongo así, ¿esto es correcto? ¿Vale? Supongo que se ve cómo está colocado, quiero que me digáis si esto es correcto o no y si no lo es, ¿por qué? Vale, por aquí me decís que no. Vale, no es correcto. Vale, ¿y ahora por qué? ¿Qué problema tiene esta disposición? ¿Tener esto así? ¿Qué problema tiene? Vale, exacto. Si lo pongo como está aquí ahora, ¿vale? Los dos en la misma columna. es que todos estos agujeros están conectados entre sí, con lo cual... Lo que estoy haciendo es conectar esta pata negativa y esta pata negativa positiva las estoy conectando entre sí. Con lo cual tengo que coger y ponerlo. Es igual como lo ponga, ¿vale? Y una de las cosas que me gustaría es que os acostumbréis a no ponerme una pata justo al lado de la otra, que tenéis mucha manía de hacer esto, ¿vale? Ponerlo con libertad, ¿vale? Que puedan descansar ¿vale? las dos patas tranquilamente. ¿Vale? Recordar la... Esta es la positiva, ¿vale? Tengo que tener en cuenta la positiva donde la he puesto, la he puesto a la derecha, ¿vale? Pues, para con, ¿vale? Continuando el circuito, vamos a ver, necesitamos ahora la parte... Uh, ¿Vale? La parte negativa tiene que ir a la pata corta del LED, ¿vale? Recordad como estaba, la parte eh, negativa del LED tiene que estar conectada al negativo, ¿vale? De lo que es el circuito pues vamos a coger, por ejemplo, otro cable, ¿Vale? hay varias maneras de hacerlo, pero una manera sería llevarnos un cable del negativo hacia la pata corta del LED, vale, en principio está bien, fijaros también los que hacéis Arduino conmigo, Cómo estoy colocando los cables, ¿vale? Intentad siempre los cables. Muchas veces me encuentro que los dejáis así, ¿vale? Con que igual no se ve, pero que se ve parte metálica, vale, parte más que metálica, parte conductora que se ve, ¿vale? Como aquí los cables tienen que estar bien puestos, ¿vale? Los cables no debéis dejar nunca que hayan partes metálicas, ¿vale? O partes conductoras, porque si no podéis crear un cortocircuito sin querer, ¿vale? Bueno, pues ahora ya tengo la parte negativa, y por último, la resistencia, mi resistencia de 220, vale, aquí tengo la resistencia de 220, Entonces 220, vale, no he enfocado nada bien, por lo que veo, no, le está costando enfocar, vale, por el código de colores, ¿alguien me sabe decir si esta resistencia es realmente de 220 o de cuánto es? Y si lo es, ¿por qué lo es? vale Por aquí dicen 3.30, esto en realidad sí que es 2.20, um, voy a ir un momento aquí, más que nada para recordaros el, los códigos de colores, ¿vale? el color code resistor, a ver si lo encuentra así, uh, estoy viendo que no me está cogiendo el Tinkercad, no lo estáis viendo lo que yo estoy viendo aquí ahora, Vale, no, no lo veis porque está en otra ventana que es esta de aquí. Vale, ahora sí. Vale, resistor, color code. Vamos a recordar cómo se ven los códigos. Vale, los códigos de colores de las resistencias. Vale, este de aquí, por ejemplo. Vale, recordad, en rojo es 2. Vale, por lo tanto, si yo tengo. Dos rojos, ¿vale? Rojo, rojo y negro, que es el último, lo que estoy teniendo es 220, por lo tanto es 220, ¿vale? Uh, fijaros uh, que me he cambiado sin darme cuenta, un momentito, ¿vale? Rojo, rojo, negro, por lo tanto, 220, 220, ¿vale? Esto ahora ya es correcto, ¿vale? Pues para no alargarme más, ¿vale? Que ya llevamos una hora y un poquito más, pues vamos a acabar ya el circuito y vamos a ver que todo funcione correctamente, ¿vale? Pues. Uh, vamos a ver. Una manera de conectarlo sería conectarlo directamente. Estoy pensando en la manera más óptima. A ver, algo que podríamos hacer es conectar directamente D4, que era mi pin, ¿vale? El programado, ¿vale? el D4. Es este, de, es este de aquí vale siguiendo ¿vale? la columna y la otra resistencia la otra pata tiene que estar a conectado con la parte positiva y yep, parte positiva ahora vale tengo teóricamente si lo he hecho vale si lo he hecho bien y no me he despistado vale con la ¿vale? que la perspectiva engaña a veces de 4 resistencia Parte positiva, parte positiva del led, parte negativa del led, a ground, de ground, o mejor dicho del negativo a GND de la placa. ¿vale? Si lo hemos hecho bien, ahora lo veremos si lo hemos hecho bien o no. Conectamos cable y llevamos el programa, es lo único ya que me queda. Vale, conectamos cable... Vale, vamos a ver, Arduino, volvemos otra vez al programa que teníamos hecho. Vale, aquí hay una cosa que no vais a ver y es que estoy abriendo el menú herramientas, la placa, vale, para seleccionar la placa. Es una lástima, bueno, porque tal como lo he preparado, pues por lo visto los menús de las aplicaciones no se ven, vale, pero recordad que tengo que ahora seleccionar dos cosas placa que estoy utilizando y como os he dicho antes ¿vale? ¿Vale? solo veis el cursor no veis el menú estoy seleccionando el Arduino Pro o Pro Mini vale y ahora el puerto vale que en mi caso es con 3 ¿vale? nuevamente no lo veis es una lástima pero recordadlo ¿vale? necesitamos siempre eh, seleccionar placa y el puerto al que está conectado pues vamos a ver si lo sube En principio ya está subido, ¿vale? Y cómo no, problemas del directo. No acaba de hacerlo bien, vale alguna conexión que no acaba de estar bien. Pero bueno. Pues nada, aquí ya veis el, result el resultado, no lo veis porque no estáis viéndolo. Ahora sí, ¿vale? Un segundo encendido, medio segundo apagado. ¡Eh! ¡Una hora para encender y apagar un LED! ¡Uh! No no veas, tío, cómo mola vale eh, bueno como siempre os digo las cosas se tienen que hacer empezando por lo simple vale la sesión de hoy era también un poco de prueba a ver qué tal iba todo vale lo vamos a dejar aquí um, entonces bueno esto era simplemente es algo muy sencillito para repasar conceptos pero mi idea repito es mmm, tanto de Arduino como de otras materias vale de las que hago en en los talleres de pensactius Seguramente de, de programación de videojuegos haría alguna cosa, pero ahora lo más inmediato, eh, mi intención es hacer otro vídeo más de, uh, de Arduino y electrónica, como he comentado antes, pues ya empezando a ver temas de tiras de LED, utilizando esta librería nueva, la librería FastLED, y que eso, ¿no? empezar a hacer, sobre todo transiciones de colores y tal, que esto no, no lo hemos visto y cosas ya un poquito chulas, y bueno, alguna cosita más que se me vaya ocurriendo, vale, El, y lo dicho, también avisaré, para vale como veo que también alguno de los que hacéis videojuegos conmigo también os habéis conectado, pues seguramente alguna cosa con Game Maker también haré. Ah, recordaros también que esto está abierto para cualquiera, ¿vale? los que venís conmigo a los talleres es igual si venís a Arduino podéis venir cuando yo haga videojuegos y viceversa, ¿vale? Cuando los que venís a videojuegos y si queréis hacer los que hago de Arduino pues también ningún problema, eh, ¿vale? esto estará abierto a, a todos completamente, será gratuito y así pues nada, todos podemos repasar un poquito las cosas que vamos haciendo. Y por mi parte nada más, uy por aquí alguien dice Unity, Unity eh, es heavy heavy, ¿eh? Unity es muy muy heavy, yo de momento me, me quedaré con GameMaker, a lo mejor hago, hago alguna cosa con Godot, vale Godot es un engine gratuito que está muy bien y vale la pena para aprender un poquito más de programación y seguramente haré alguna cosita también. Por aquí dicen Blender, a lo mejor hago alguna cosita de Blender, ya lo veré, ya os comentaré alguna, si hago algo de Blender. De momento, el siguiente, repito, seguramente el miércoles misma hora, probablemente, miércoles a las 5 y media, el siguiente de Arduino. De todas formas, eso, lo, lo confirmaré, enviaré un mail como hice para este, y lo confirmaré también por, eso, ¿no? por los mails y diferentes medios. Si no hay más cosas, preguntas ni nada, pues lo dejo aquí y nos vemos en el siguiente directo, ¿de acuerdo? Venga, hasta luego.